Bien, ¿seguimos? Vamos a hacer un par de abdominales. Nos tiramos en la pechoneta ¿Sí? Lo importante. Abrimos las piernas en vez. Brazos acá, el costado. Brazos en el cuello, donde te guste más. Lo importante es que levantamos el cuello. Hacemos fuerza con el abdomen. ¿Sí? Y trabajamos los omóplatos ¿sí? Y vamos. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, importante, no deje de respirar, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, no hago fuerza con el cuello, ¿sí? hago fuerza con los dos abdominales, ¿sí? 5, 6, 7 8 2 más bien nos damos vuelta seguido hacia abajo y vamos a levantar una pierna pero esta más arriba baja ahí ¿sí? no la bajes del todo, vamos bien, se siente trabajo, perfecto, queremos lograr una cola redonda, unas piernas fuertes, ¿Sí? marcamos bien el ejercicio, Lo que vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, ¿sí? Quiero 20. ¡Vamos! Vamos. Levantamos. ¿Sí? Bien arriba. 1 2, 3 4, 5 6 7 8, 9 10. ¿10 más? ¡Eso! 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, excelente. Vamos, arriba. Esto no termina. Y ahora, quiero que veas esto. Subimos, cuidado con la rodilla. Arriba y uno bajo sí dos esto tres cuatro no te olvides de bajar tranquila subo cinco sí seis Vamos. Siete. Bien. Ocho. Bien. Nueve. Diez. Bien. Eso. Vamos a repetirlo con otra pierna. Bien. Con la otra pierna. Subo, empujo, abro, bajo. Va, dos. Sí. Tres. Es facilísimo. Cuatro. Cinco. No es mucho, son diez. Seis. 7 8 buena música y quitar en casa que se puede 10 excelente con poco material ejercicio en casa ahora es una pierna una rutina excelente